Amigos, ya tenemos la ganadora número, por haber comprado el cupo número 300, Vanessa Narváez Satizábal. Es la persona que coincidió con la compra número 300 a Vanessa, felicitaciones eh, vamos a tener la oportunidad de tener una asesoría personalizada cuando tengas un problema relacionado con promesas de compraventa, así que genial por eso y me siento muy satisfecho porque cumplimos una meta no obstante chicos, hasta las 12 de la noche ustedes pueden seguir adquiriendo con precio especial de 365 mil pesos este curso ¡Muy madre Imaginen esta jornada tan chévere superó todas las expectativas, eso me tiene muy satisfecho, muy feliz, muy contento porque uno dice qué bueno contar con la confianza de todos ustedes, confianza que me han depositado en mí sobre todo después de haber tenido una jornada tan chévere, tan dinámica como la que fueron los cuatro días anteriores en donde entendimos que el derecho es para hacer plata, donde nos divertimos con los casos cotidianos que a veces uno ni se imagina, curiosidades en donde entendemos que la ley está de nuestro lado para abreviarnos tiempo, hacernos ganar más dinero, evitar dificultades eh, todo lo que ha habido alrededor de, esta, de este lanzamiento de este curso ha sido genial y haber llegado a una meta que no se contemplaba porque dijimos, no, vamos a liberar 200 cursos y después cuando nos dijimos, hay mucha gente pidiendo tiempo mucha gente pidiendo espacio lleguemos a 300 y lo cumplimos lo cumplimos antes del cierre de la jornada Chicos, si ustedes no quieren perder la oportunidad de tener este curso a este precio tan económico, los invito a que vayan y compren el curso antes de la medianoche, porque nunca más va a estar ese curso a este precio. Ya mañana automáticamente pasa a 730 mil pesos y posteriormente a $1 551 No va a volver a bajar. No vamos a volver a tener A 365 mil Nunca más a volver a estar Entonces muchachos los invito A que no pierdan esta oportunidad Ahorita sí Me puedo ir a Tomarme para celebrar Un buen vaso de leche Chicos que estemos muy bien Gracias por tanto Bueno nos vemos en el curso de promesas de compraventa Sigan comprando porque todavía tienen tiempo De adquirirlo con buen precio Chao nos vemos ahora